Bueno, vamos a empezar, para ser puntuales. Estimados colegas, buenos días. En este día tan especial eh, queremos agradecer la presencia de algunos magistrados aquí presentes, presidentes y directivos de cajas y colegios de abogados de, de varias partes del país y, en definitiva, a todos ustedes, ¿no? colegas y amigos. El tema que nos convoca no es el tema del año, es el tema del siglo XXI. El proyecto, este proyecto de nuevo código edificado, va a regular la vida y las relaciones privadas de todos los argentinos durante todo este siglo. Y lo que quería resaltar es que esta es la primera vez, la primera vez en la historia argentina, en que se va a poder discutir públicamente y en democracia ...una reforma tan amplia como esta unificación. El Código de Vélez, como todos sabemos, eh, fue aprobado a libro cerrado, sin debate. Y la única reforma sustancial que se dio en el siglo XX... ...se dio en el año 1968, en el marco, como todos sabemos, de una feroz dictadura militar... Abarcó poco más de 200 artículos y a quien se atrevió a debatir o a disentir o a cuestionar algún punto, alguna coma, algún artículo de dicha reforma, solo le esperaba el miedo, el castigo y los bastones largos. Por eso tenemos que valorar este momento histórico e irrepetible que vivimos. Por ello cuando el día 27 de marzo del 2012, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Lorenzetti, le entrega a la señora Presidenta de la Nación el anteproyecto que elaboró la Comisión Reformadora de Códigos, dijo «Este es un aporte patriótico para tener una sociedad mejor en este siglo XXI». En esta sintonía, los abogados y procuradores del país queremos hacer también nuestro aporte patriótico. ...en este camino que mencionaron estas cabezas de los poderes. Ahora que este anteproyecto salió de la etapa de encapsulamiento... ...en la que estuvo por más de un año... ...y da a conocer su contenido a la sociedad... ...desde el Consejo Coordinador de Cajas... ...que está integrado por las 14 cajas de abogados y procuradores del país... ...nos hemos puesto a trabajar con empeño... ...especialmente en la elaboración de propuestas y estrategias para que nuestra profesión pueda hacer ese aporte patriótico que mencionaban las cabezas del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de nuestra República. La palabra incumbencia, según el diccionario de la Real Academia Española, viene de incumbir y significa obligación y cargo de hacer algo. Nuestras incumbencias surgen de la Constitución Nacional misma. Los abogados nos hacemos cargo inescindiblemente de un poder, el Poder Judicial. No habría justicia, ni jueces, ni tampoco serían posibles las garantías del debido proceso ni de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin abogados no podría haber estado de derecho. En el mismísimo mandato preambular, Frases como afianzar la justicia, promover el bienestar general, consolidar la paz social y asegurar los beneficios de la libertad, brindan el marco sustancial y esencial de esta función social que tiene la abogacía, una función social. Vamos a hacer un poquito de historia. En 1810 había en todo el Virreinato del Río de la Plata 48 abogados. 22 de ellos vivían en Buenos Aires. Todos, los 22, participaron activamente en la Semana de Mayo. Solo uno de estos 22 estuvo a favor del rey y por la continuidad de Cisneros. ¿Eh? Lo voy a mencionar. El abogado Bonifacio Sapiola. El resto, los 21 restantes, estuvieron con el pueblo y abrazaron la causa revolucionaria. Con solo citar dos de ellos, dos de estos 21, como exponentes del patriotismo y entrega incondicional, me va a eximir de hacer más comentarios. Mariano Moreno y Manuel Belgrano. El 25 de septiembre de 1869, cuando se sanciona el Código Civil, había, según el primer censo nacional que se había hecho ese mismo año, 1.800.000 habitantes. Y había 439 abogados en toda la República Argentina. Todos hombres. Solo en 1910, el año del centenario, se recibe de la Facultad de Derecho de La Plata la primera mujer abogada. Se llamaba María Angélica Barrera. ¿sí? Nosotros en la provincia de Santa Fe, le comento a los de otras provincias, tenemos acá... Presente en primera fila la presidenta de la Corte Provincial, que también ha hecho historia por ser la primera mujer que preside el máximo organismo. Y también María Angélica, o sea que hay algo en el nombre, ¿no?, eh, eh, para tener presente. María Angélica Barreda y María Angélica Gastaldi, presidenta actual de la Corte Provincial. Era comprensible que en aquel entonces 439 abogados, por la escasez de este número, ¿sí? 439 sobre 1.800.000 habitantes en Argentina, no tuvieron un rol permanente como columna vertebral de un sistema de derecho privado. Pero las cosas cambiaron. En el año 2001, el censo del 2001, arrojó la cifra de 128.000 abogados. Cifra que al día de hoy, según cálculos actuariales elaborados por pedido de las cajas, puede estimarse en 160.000 al día de hoy, 2012, abogados y procuradores. Y la proyección para dentro de una década subirá esta cifra a un cuarto de millón de abogados y procuradores, 250.000. 15.000 de ellos van a ser rosarinos. Este es el futuro. A este paso, algún día no tan lejano, podremos afirmar el teorema de Tío Baroja, este genial escritor español que decía en España todo el mundo es abogado mientras no se pruebe lo contrario o como nos contaba Platón un poco más eh, literariamente en la Apología de Sócrates cuando le hacían el juicio final a, a Sócrates donde cada ciudadano ateniense tenía a su vez el cargo de ciudadano y el cargo de juez y, y por eso Sócrates se dirigía como varones, ciudadanos o jueces directamente a toda la, la tribuna que, en la que estaba sometido su juicio. 160.000 abogados. Ahora sí, entonces, en este siglo XXI, estamos en condiciones de asumir un protagonismo otorgado por las propias incumbencias que da la Constitución Nacional. Entonces tenemos dos o tres preguntas para hacernos. ¿Cómo contribuimos a la paz social desde un código civil y comercial unificado? ¿Cómo afianzamos la justicia desde un Código Civil y un Código Comercial? Vamos a darle solamente uno de tantos ejemplos que podemos dar y que, bueno, después nos van a ilustrar los aquí disertantes. El proyecto elaborado por las cajas de patrocinio letrado obligatorio en las convenciones pre y post matrimoniales, que fue entregado formalmente a la FACA y es materia actualmente de debate y seguramente va a evitar conflictos e injusticias en las relaciones matrimoniales. También hay que decirlo, por su propia naturaleza, el estrecho marco de una escritura pública, que es exigida llamativamente en muchos casos y situaciones en este anteproyecto de código, no brinda, ¿sí? las escrituras no brindan ni las garantías constitucionales de la libertad, como tampoco aseguran la protección de los desiguales. En un código que el propio doctor Lorenzetti, el pasado 27 de marzo, calificó y bautizó como el Código de la Igualdad. Para ello, como se refería aquel patriota venezolano, y también citado ese día 27 de, de marzo, fui a la fuente, Andrés Bello, maestro de Simón Bolívar e inspirador de Dele y autor principal del Código Civil Chileno del año 1835, decía, se necesitaba la incorporación activa del concepto de la abogacía como una función social al servicio de las causas populares. Estas, en síntesis, son las razones constitucionales, históricas y sociológicas de nuestro rol protagónico. Reitero para terminar. Hoy es nuestra oportunidad de poder debatir y aportar nuestra fuerza y nuestras ideas en democracia. Para ello, tenemos aquí a cuatro de los mayores exponentes y estudiosos de esta problemática. La doctora Gabriela Boquín, profesora de la Universidad Católica de La Plata y en la, también profesora en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y miembro del Instituto Argentino de Derecho Comercial. El doctor Antonio Carabio, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro, el segundo colegio más numeroso de la República, creo, Antonio, que tienen más de 13.000 afiliados actualmente. Rosario estamos tercero 8.200 es nuestro, nuestro nivel hoy a mayo del 2012. El doctor Ricardo Nissen, bueno, no necesita presentación, doctor, eh, más allá de su, de su humildad. Todos hemos estudiado aquí de sus tratados y era una condición para para salir bien en los exámenes de Derecho Societario, profesor de, de Derecho Comercial en la UBA por concurso, especialista en sociedades y fue también ex titular de la Inspección General de Justicia. O sea que no solo vio todos estos temas desde la academia pura, teórica, sino también desde la faz práctica y de los dos lados del mostrador, como abogado particular y también ejerciendo una función pública. Y por último nos va a dar también las conclusiones el doctor Ricardo de Felipe, que es el actual presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, una entidad que nuclea a toda la abogacía de la República Argentina, casi 80 colegios de abogados del país, y bueno, y va a tener bastantes cosas para comentarnos acerca del estado actual de las reformas y de los proyectos de modificaciones que ya está sufriendo este anteproyecto que se presentó en el mes de marzo. Bueno, es hora de escucharlos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, va a comenzar hablando entonces el doctor Antonio Carabio. Aquí a los costados van a estar nuestras asistentes para recibir las preguntas que ustedes quieran ir formulando y al final le vamos a, a dar lectura. Si ¿sí? eh, el que no tenga planilla de preguntas o se quede sin ella eh, la puede pedir. Gracias. Buenos días. Eh, estoy un poco temeroso porque estoy abriendo acá esta computadora que usan mis hijos también, así que si sale algo inconveniente, eh, yo me, me están gustando últimamente los diseños de autos, y esas cosas. Si sale otra cosa es de ellos. ¿eh? Eh, ...más o menos una hora y media, pero voy a decirlo abrensión. ¿no? Eh, no, son algunas ideas sobre el tema de incumbencias. Sobre el tema de incumbencias... ...que evidentemente... Eh, ...es colateral a, a este tema central de la reunión... ...referido al Código Unificado. Nosotros consideramos... ...que en el tema de incumbencias... Habitualmente tenemos este esquema, los abogados tenemos áreas de encuentro, vamos a llamarlo áreas de encuentro, este, no quisiéramos llamarlo de otra manera, Espera, no sé. este, con escribanos, contadores y martilleros. Esto ha sido habitu habitual, el enfoque habitual que nosotros tenemos en nuestra profesión. Ahí tenemos los escribanos que hacen o realizan actos jurídicos solemnes... ...o no solemnes, solemnizados. Eh, eh, para... ah, no. Sucesiones, puede ser, ¿no? Contra los contadores, impuestos, contratos comerciales, relaciones laborales... ...los martilleros hacen contratos, locaciones de mandato... Todo esto es una actividad que se toca, con la que realizamos habitualmente los abogados. Nuestro área principal, nuestra área central de actividad, la constituye fundamentalmente el juicio. Desplegamos nuestra actividad allí y nos encontramos con una actividad colateral a la de la actividad de tribunales. Esto... Pensado en términos de lo que uno aborda como uno aborda el tema habitualmente. En el Colegio de Abogados <coughs> le pedimos un informe a la secretaria académica del colegio que nos que circularizara con todos los institutos que tiene el colegio para ver cuáles son este, las distintas áreas de encuentro con otras profesiones que no sean las tradicionales. Entonces, nos pasaron, por ejemplo, la directora de Medio Ambiente, tenemos áreas de encuentro con biólogos, con ingenieros, con geólogos, con médicos, con geógrafos. En el Instituto de Derecho Administrativo, con los contadores, pero también con los sociólogos, con los médicos. En el Instituto de Derecho Comercial, los licenciados en la Administración de Empresa, con los escribanos. En familia, tenemos áreas de encuentro con la psicología, con la psiquiatría, con el servicio social, con la contabilidad. Eh, en el derecho concursal, además de las ciencias económicas, los martilleros. <coughs> en el Mercosur, licenciado en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, licenciado en educación. Entonces, advertimos que nuestra actividad ya no está circunscripta por o limitada en algunos aspectos por la actividad de los contadores, los martilleros y los escribanos, sino que empiezan a aparecer una serie de otras actividades que generan áreas de encuentro en las cuales nosotros deberíamos empezar a trabajar. La incumbencia del abogado, que parte del centro de este esquema que es el juicio, se desarrolla hacia los contratos, el asesoramiento y la administración pública, empieza a tener otras profesiones con las cuales debe... Eh, ...participar. El, el esquema de que estamos rodeados es solamente un esquema... ...nada más que para mostrar, para llamar un poco la atención. Bien, ¿qué decimos nosotros que son las incumbencias? Por ahí definiciones de menor entidad... Eh, ...que la del doctor Grau. Son actividades sobre las cuales distintas profesiones... Nosotros creemos que la, la incumbencia se define fundamentalmente por el saber académico sobre determinadas actividades profesionales. A nosotros nos parece que no es solamente eso. A nosotros nos parece que la realidad, sobre la realidad, se estudian distintas alternativas, se circunscriben determinados saberes para que la sociedad reciba de los profesionales ...formados en esos saberes, el mejor servicio. Nosotros no podríamos operar, ¿eh? no podríamos ser médicos, no podríamos ser qué sé yo, este, ingenieros... ...no podríamos hacer puentes, para eso hay saberes específicos. Pero estos saberes específicos en algunas profesiones generan áreas de encuentro... ...con saberes específicos de otras profesiones. Estas áreas de encuentro son las actividades sobre las cuales distintas profesiones desarrollan contemporáneamente su competencia. Acá nosotros tenemos además otra definición que nos gustaría que considere el auditorio, que son las áreas de incumbencia no ejercidas. Aquellas actividades propias de la abogacía que no son ejercidas habitualmente por abogados. Si nosotros podemos hacer un esquema, veríamos los juicios... Las incumbencias ejercidas, las incumbencias no ejercidas, las áreas de encuentro y las áreas de otras profesiones. Esto más o menos el esquema sobre el cual deberíamos trabajar algunos conceptos sobre incumbencias. ¿Qué pasa con las otras profesiones? Las otras profesiones, ahora vamos a ver, desarrollan saberes sobre áreas de competencias de otras profesiones. El desarrollo de competencias jurídicas de otras profesiones en las áreas de encuentro nos genera a nosotros un riesgo. Un riesgo en nuestras incumbencias. Y el desarrollo de competencias jurídicas en las áreas de incumbencia no ejercida es aún más grave todavía. Hasta ahora nosotros, por lo menos en, el, en lo que hemos considerado que son la, es la política de incumbencia hasta ahora, creemos que hemos vivido a la defensiva. Defensi a la defensiva defendiéndola dentro de tres niveles de actividad: el legal, la académica y el activismo gremial. Nosotros creemos que estamos en condiciones de plantear de plantear un cambio en el paradigma de atender el tema de las incumbencias. Bueno, esta es una definición de Kuhn, de lo que es el paradigma. Para nosotros, el, el paradigma actualmente debería ser ir hacia otras competencias, ampliar la actividad de la abogacía. No circunscribirnos estrictamente a la cuestión del asesoramiento jurídico. Para nosotros debemos establecer una política de, de expansión sobre las áreas de encuentro y entendemos que el primer paradigma que tenemos que discutir es si nos quedamos en el análisis y el asesoramiento técnico-jurídico o consideramos que lo nuestro, nuestra actividad, es el conflicto. Nuestra actividad es resolver problemas. Hemos dado en ese sentido un avance importante al incorporar desde hace más o menos unos 15 años la mediación como una actividad propia de la abogacía. Entonces, entendemos que actualmente el juicio y el asesoramiento técnico es nuestra actividad, el nuevo paradigma es el conflicto. Todo conflicto es propio de los abogados. Otro paradigma que nosotros tenemos que superar que yo lo pongo así, que podrá saber si no es abogado, es el narcisismo propio de nuestra profesión. La soberbia de creer que todo lo sabemos. A nosotros nos parece que el, cualquiera de nosotros que estamos tomando un café, empezamos a hablar de los contadores y nos salen los chistes fáciles, o el caso en el que el contador hizo mal el telegrama laboral y lo arruinó al cliente. Pero esto, lamentablemente, la noticia es mala, en general las otras profesiones se preparan y cada vez se preparan mejor. Entonces nosotros no tenemos que pensar en términos de desprecio hacia las otras profesiones, sino que tenemos que entender cuál es el hecho concreto con el cual nos enfrentamos. Por eso el paradigma, el nuevo paradigma sobre el cual debemos acentuar es el de la competencia académica. El paradigma anterior lo tenía como modelo a Mariano Moreno o a Manuel Belgrano. El actual, por lo menos desde la militancia, eh, desde la militancia profesional, es Mariano Moreno y Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué? Porque nosotros estas áreas de encuentro debemos entenderlas como unas áreas de disputa, de disputa profesional. Y para eso nosotros tenemos que saber de derechos, pero también tenemos que saber de política. Tenemos que saber cómo nos enfrentamos a esta situación. Si los aburro, voy más rápido. El nuevo paradigma, entonces, contiene la confirmación de nuestras actuales incumbencias, avance sobre las áreas de encuentro y avance sobre las actividades no reguladas, como lo hacemos con las viejas armas académica, legal y el activismo gremial. Aquí está plasmado el eh, programa de estudio de la carrera de eh, contador público. Como advertirán, nuestros primos en Buenos Aires nacieron, los contadores nacieron en la Facultad de Derecho. Eh, nuestros primos se preparan en historia constitucional, hablan de instituciones de derecho privado, Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, son materias tanto como las nuestras. Tanto como las nuestras. Este... En cambio nosotros en la abogacía no hemos desarrollado algunas cuestiones, por lo menos contractuales, fiscales, que son mejor analizadas en el programa de estudio de los contadores que en los nuestros. Cuando nosotros creemos y estamos convencidos que somos mejores para analizar temas jurídicos que los que lo que las otras profesiones. Aquí, para que ustedes vean que no todo es una foto y que esta idea de que bueno, tenemos la, este, la mediación y con eso hemos avanzado hacia un lugar no regulado, la Universidad de 3 de febrero, en Buenos Aires, ha sacado la carrera, una licenciatura en resolución de conflictos y mediación. ¿Y dónde la da? la da en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Entonces, nuestras áreas de encuentro, nuestra forma de pensar en, en ampliar nuestras competencias o nuestras incumbencias, también es pensada de igual manera por quienes nos disputan el lugar. A nuestro criterio, las, las competencias o las incumbencias se dirimen esencialmente en favor de la, la profesión mejor capacitada académicamente. Se dirimen también por el posicionamiento, porque nosotros analizamos las cuestiones siempre desde lo jurídico y decimos, esto es jurídico y nos corresponde a nosotros. Pero acá también juega un concepto que no nos gusta, al que no nos gusta ingresar, que es el mercado. Y el mercado define quién va a trabajar de qué cosa. Para nosotros el posicionamiento en incumbencia, el posicionamiento de la abogacía es importante. Aquí, aquí se engancha la actividad de los colegios y las cajas profesionales. Instalar la competencia del abogado en el inconsciente colectivo. Todo conflicto, ya no hay conflicto jurídico, todo conflicto, su prevención y resolución es de la abogacía. Los hombres, el posicionamiento, esto porque hablamos de Maquiavelo en esto, Porque y lo citamos, porque nosotros tenemos un discurso interno que nos gusta es el discurso del doctor somos abogados hicimos la patria somos lo que sabemos vamos a la vanguardia de, de esta sociedad protegemos a los débiles eh, luchamos por los derechos humanos pero este discurso interno nuestro del cual estamos absolutamente convencidos no es el mismo discurso que impacta en la sociedad y en la sociedad como dice Maquiavelo o te aman, o te temen. Esto ya es particular mío, solo mío, no es institucional. Creo que hacia afuera nos deben temer. En general los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pues Todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. En esto, y acá ingreso en otro tema, en esto es imprescindible que nosotros avancemos sobre una herramienta esencial, que es el mapa de las incumbencias. Nosotros, a partir de esto que hemos advertido, que no solamente son los contadores, los martilleros y los escribanos, debemos diseñar nuestro propio mapa de incumbencias y ver cuáles son las normas de encuentro. Y si un ingeniero tiene que hacer unas normas de procedimiento, habrá que ver si él está en condiciones de escribir, debe o es, o debe ser. Eh, o puede, perdón, debe o puede. En qué caso lo puede usar y en qué caso no. La técnica legislativa es nuestra. Por supuesto, este mapa nos va a servir para definir las acciones y políticas en los tres ámbitos donde opera, donde opera la defensa de las incumbencias. En lo legal, en lo académico y en el activismo gremial. Nosotros creemos que tenemos que ir a los bordes, como medida esencial, debemos ir a los bordes de nuestra profesión, tenemos que ir a los nuevos contratos, fideicomisos, tenemos que avanzar sobre la administración de personal. Cualquiera de nosotros que hace derecho laboral asesora a un empresario, pero cuando llega al 931, como digo yo, es como si le tiraran una yaradá en el escritorio. O sea, si nosotros avanzáramos sobre eso, podríamos tener una incumbencia más definida y más amplia. Debemos, en Capital, por ejemplo, se dictan cursos de administración de consorcio para abogados. Este me dirán, bueno, pero no es lo mismo escribir sobre posesión. Y, eh, que, Bueno, cada uno se gana el dinero como puede. El derecho fiscal, etcétera. Por eso nosotros decíamos, en cuanto a la comunicación, que debemos tener un doble estándar de comunicación. En la interna, Mariano Moreno, y en la externa, Nicolás Macarena. Un segundito. Vayamos ahora al, a esta situación que nos coloca la posibilidad de aparición del Código Unificado de obligaciones. Este momento es un momento de oportunidad. ¿Quién va a ir a ver a alguien para, re, para analizar sus vínculos a la luz de las nuevas normas si no va a lo de un abogado? Este es el momento nuestro. Va a haber enormes problemas. No va a haber una interpretación uniforme. Las relaciones de familia, los contratos, la sociedad de un solo socio... Eh, las nuevos ...los nuevos derechos reales, las sucesiones... ...¿a dónde a dónde van a ir? ¿a dónde? ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos, por supuesto a la defensiva, de no perder incumbencias... ...eso después lo va a explicar el doctor de Felipe... ...como ha trabajado la faca junto con los colegios de la República... ...para tratar de defender nuestras incumbencias... Y analizamos en el poco tiempo disponible el articulado tratando de opinar sobre las cuestiones propias de nuestra actividad, pero aparece la oportunidad, esto que ya analicé. Pero esta oportunidad también es un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en condiciones de ganar terreno, de conservarlo o de perder terreno. ¿Por qué? Porque las otras profesiones también están en la misma línea de largada que nosotros. Por eso es imprescindible volver a las viejas armas del activismo gremial, de la actividad académica, de la difusión de nuestras incumbencias. Por eso, los colegios y cajas de abogados deberán estar 24 por 365 informando académicamente y generando difusión de la actividad de los abogados para poder posicionarnos en la mente de los clientes. Esta es la tarea. Nosotros consideramos bueno, esto ya lo había adelantado, consideramos que somos nosotros quienes estamos capacitados y quienes somos los mejores profesionales para poder brindar el servicio, mejor servicio al cliente, al habitante. Nos han, nos han preparado para eso, esa es nuestra función social y nuestra responsabilidad. Sin embargo, sin embargo, nosotros nos enfrentamos a otras profesiones. Como siempre digo, Nuestros primos, los contadores, tienen unos hermanos de sangre que son, que son los especialistas en marketing, son los asesores de empresas, son los licenciados en la administración de empresas. Ellos se forman con Sun Tzu, el arte de la guerra. Ellos se forman con Tutan rice marketing de guerra que les recomiendo leer a los que no lo han leído. Nosotros debemos tomar estas herramientas y trabajarlas. El activismo gremial debe ser importante. Las cajas deben entender que la mengua de nuestra actividad es la mengua de sus ingresos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a activar en forma inmediata y no perder el tren, porque hoy con las modificaciones, hoy con las modificaciones las otras profesiones también están pensando en las zonas de encuentro, gracias. Muy bien, acá tenemos a dos asistentes, Magalí de, de en aquel lado y Mayra de este lado por si alguien quiere formular alguna pregunta por escrito, ya han repartido las planillas respectivas y si no, bueno, tienen a disposición también para que después al finalizar podamos hacer algún, algún aporte adicional. Ahora la doctora Boquín nos va, nos va a ilustrar también con su exposición. Bueno. Desde ya muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en esta ciudad que siempre nos recibe también. ¿no? Eh, me quedaron algunas cosas. Digo, bueno, quedó picando la pelota con la exposición del doctor. En, en primer lugar voy a aclarar que mi especialidad es el derecho comercial y específicamente el derecho concursal. Y si estamos hablando de incumbencias profesionales, se imaginan que en el ámbito concursal es donde hemos perdido no solo la, una incumbencia que capaz ya estaba perdida con la 22.903, sino que hasta perdimos el patrocinio jurídico obligatorio. Entonces, bueno, podemos decir que es sangro por la herida si me pidan el tema de las incumbencias. Fíjense ustedes que en el derecho concursal y en el proceso concursal se debaten más cuestiones jurídicas que económicas, se los puedo asegurar. Porque hoy por hoy estamos acostumbrados a ver quiebras sin activos, concursos absolutamente empobrecidos, frutos de empresas vaciadas o eh, mal administradas, en donde toman relevancia las acciones de responsabilidad. Acciones de responsabilidad o que no son iniciadas, o que son mal iniciadas. Porque para iniciar una acción de responsabilidad, el título de contador público, y si hay alguno aquí que me disculpe, pero lo digo, no sirve, no alcanza, porque estamos hablando de factores de atribución de conducta, estamos hablando de cuantificaciones de daño, estamos hablando de la relación de causalidad entre el hecho ilícito, o sea, y, la, y el daño, pero no, te, no existe el patrocinio jurídico obligatorio. Esto nos obliga, en la práctica a ser socios de contadores, que si cobran, cobraremos, y si no, aunque hayamos trabajado, no cobramos. Con lo cual, ¿qué les puedo hablar en realidad de incumbencias perdidas? Pero no me voy a quedar lamentándome en lo que perdimos y podemos recuperar, porque yo creo que el patrocinio jurídico obligatorio, más que la incumbencia de la sindicatura en sí misma, es algo que debe existir. Porque está claro que el nivel profesional con que se llevan los concursos ha decaído notablemente, especialmente cuando estamos hablando de sindicaturas, no por el síndico, pero de sindicaturas de clase B, porque es muy raro que una sindicatura clase A no tenga un estudio jurídico que le haga de soporte. Pero muchas veces el contador individual, como encima la ley le impone que él debe pagar el honorario, no lo contrata. ¿Por qué? Porque tiene un montón de quiebras inactivos en donde no cobra nunca o concursos pequeños donde lo que cobra es escaso y realmente pagarle a un profesional, eh, a un abogado, le resulta antieconómico. Entonces no lo contrata. El nivel de esos procesos, desde el punto de vista jurídico de CAE, absolutamente, y la posibilidad de satisfacción de los acreedores también. Porque ante no, la posibilidad o ante la no posibilidad de ver un camino alternativo de acciones de recomposición, porque no se tiene la formación adecuada para ello, los acreedores terminan insatisfechos. ¿Mm? Pero me gustó lo que dijo el doctor. Bueno, esto es una oportunidad. Entonces, estamos acostumbrados en realidad a actuar a la defensiva. ¿Qué incumbencia no queremos que nos saquen? Pero también hay que hacer una lectura de la modificación de nuestro derecho patrimonial acerca de las incumbencias que debemos ganar, de las incumbencias que debemos no defender, que debemos conquistar y decir, son nuestras, porque somos los mejor preparados para ello. Y voy a poner algunos ejemplos. Como les dije en un principio, soy especialista en derecho comercial, entonces no voy a entrar a tratar las cuestiones que se dan en el derecho de familia ni en sucesiones, que son las que en este momento eh, se están lidiando batallas más duras con los escribanos, ¿sí? Eh, porque realmente no es mi especialidad. Pero en el derecho comercial, ¿qué puertas se nos abren? ¿Qué oportunidades vemos? ¿Y qué riesgo de que las conquisten otras profesiones, como bien decía el doctor? Por ejemplo, en el caso del fideicomiso, o sea, en principio la reforma, la reforma en materia comercial... Si bien ahora va a estar unificado, vamos a ser todos civilistas, o todos civilistas y comercialistas, yo creo que en, en esencia la especialización no se va a perder, ¿no? Es bueno esto de integrar, ¿no? Para, para no aislarnos, para no decir, bueno, eh, soy concursalista, eh, sé la ley de concursos o sé la ley de sociedades y ya manejo con 300 artículos el estudio. No, no, esto nunca fue así. Siempre el Código Civil fue la base. Por eso es interesante la unificación desde este punto de vista. Las reformas sustanciales que hay en el ámbito comercial o que influyen directamente, medularmente, sobre el ámbito comercial, en el derecho concursal, prácticamente inexistentes. Hay solo una, bastante relevante para nosotros. Nos vuelven a tocar los honorarios. O sea, la única modificación que hace el Código Civil respecto de la ley de concursos es que se pone un límite del 3% de la evaluación fiscal cuando eh, estamos hablando de honorarios profesionales en caso de concurso, cuando se está hablando de esa vivienda única, ¿sí? El 3% de la evaluación fiscal no puede superar el de todos los profesionales actuantes, con lo cual estamos involucrados. Y específicamente se dice, esto se aplica aún en los procedimientos concursales. O sea, esta es la reforma en el procedimiento concursal. Después hablábamos con el doctor de que hay una cuestión de incluir dentro del acervo... Eh, al acervo hereditario como la posibilidad de concursarse, pero esto ya estaba en la ley de concurso, con lo cual propiamente no es una reforma, sino que simplemente se respeta en el Código Civil, cuando se trata la cuestión sucesoria, eh, la legitimación eh, para concursarse del acervo hereditario, o de la masa... del acervo hereditario, si bien dicho está. Eh, bueno, esto es simplemente con la ley de concursos. Ahora, ¿qué puertas nuevas se nos abren? Se regulan los contratos, ¿sí? Eh, contratos que antes eran innominados, algunos lo llamaban atípicos, ahora pasan a ser nominados, típicos y regulados. Pero desde los fundamentos se dice, se trata de que todas estas normas que se están especificando a los fines de regular los contratos que antes considerábamos comerciales, eh, típicamente, sirvan como un norte, como un encuadramiento, pero son normas absolutamente disponibles por las partes. Con lo cual, bueno, desde este punto avisamos, avanzamos en materia contractual. ¿Justamente para qué? Para evitar conflictos, nos dicen los fundamentos. Para que estas normas sirvan para encuadrar los contratos y así evitar conflictos, sino que al no estar nominados, se confundan hasta a veces los contratos que se están tratando en la redacción y en las cláusulas de los mismos. Entre los contratos hay dos que me interesa destacar por las incumbencias que podríamos ganar y que hay que defender desde ya. Porque en el código no nos defienden. Y este es otro mea culpa que quiero hacer entre todos o, o catarsis grupal. ¿Por qué las leyes eh, en las cuales los autores son abogados no defienden la incumbencia profesional? Esto es lo que no puedo entender. Porque yo entiendo que proyectos de ley que vienen de manos del consejo eh, profesional, de los contadores, cuando fue la ley de concursos todos sabemos que fue inspirada por eh, un equipo que dirigía a Cavani, ¿sí? eh, Lo podemos entender entonces que nos hayan sacado hasta el patrocinio jurídico obligatorio, pero yo pregunto, ¿por qué aquellas normas en las cuales los autores, los redactores, son abogados, ese autor no se anima a poner claramente que es una incumbencia profesional las que estoy mencionando? O las que voy a mencionar. En el artículo 173, personas jurídicas no lo va a tratar porque el doctor Nissen lo va a tratar mucho más que yo, mucho mejor que yo porque es autor de esta parte, ¿no? Eh, de, de la parte de la reforma. Pero quiero señalar esto. Tema de fiscalización de asociaciones civiles. Ahora a las asociaciones civiles se les va a requerir, porque se regula todo el sistema, toda, a toda la asociación civil de una manera más que adecuada y se le exige un órgano de fiscalización cuyos integrantes deben tener título profesional, pero no dice que título profesional. ¿Sí? Para fiscalizar una asociación civil, ¿quién mejor que un abogado? Dice título habilitante conforme a las funciones. Y yo digo, título habilitante abogado. Una incumbencia para pelear, para tomar no para defender, ¿Mm? porque hoy por hoy los órganos de fiscalización están conformados también, o mayoritariamente diría yo, por contadores. Conquistemos esta incumbencia. Arbitraje, otro contrato, se lo regula como un contrato al arbitraje. Eh, cuando se determina quiénes pueden ser árbitros, por un lado dice que se le puede encomendar el arbitraje a instituciones, que yo creo que los colegios de abogados tienen que estar preparados para ello. San Isidro tiene, ¿no? Bueno, pero no todos los colegios tienen tribunales arbitrales. Puntualmente, en San Martín, eh, que es la jurisdicción en provincia eh, donde, digamos, estoy matriculada, eh, no tiene un tribunal arbitral y una asociación civil lo, lo creó. Creó un tribunal arbitral. ¿Sí? Y está recibiendo, y me lo, me lo han mostrado, las causas que está recibiendo ese tribunal arbitral, porque muchas veces los ajusticiados, la gente que acude a la justicia, por cuestiones patrimoniales no encuentra una respuesta rápida y adecuada en temas como podría ser un desalojo. Y aún en la mitad del trámite, ambas partes deciden ir a ese tribunal arbitral que está constituido por una asociación civil. Que puedo decir que cuál es? Que es la escuela superior del derecho. Pero es una asociación civil fundada, creada y constituida por un grupo de abogados que tiene un tribunal arbitral. ¿No? Yo digo, el colegio tendría que tener su tribunal arbitral. En este aspecto lo pongo como ejemplo al colegio de abogados de San Isidro que lo tiene ya hace mucho tiempo. Entonces, puntualmente, los colegios deben tener ese tribunal arbitral. ¿Por qué? Porque específicamente ahora está regulado el arbitraje dentro del Código Civil y se dice que se le puede encomendar a instituciones. Pero después, cuando se habla de la calidad de los árbitros, se lo hace de manera tan genérica que esa es una incumbencia que tenemos que conquistar. Para ser árbitro, se debe ser abogado. Después, cada uno de estos árbitros, como hacen los jueces, podrán tener, llegado el caso, en cuestiones eh, de otra especialización, tener el asesoramiento adecuado. Pero el árbitro debe ser un abogado. Otra incumbencia que yo creo que queda eh, la puerta abierta eh, en el nuevo código. Las liquidaciones de los fideicomisos. Cuando se regula el fideicomiso se hace varias modificaciones sobre lo que es el fideicomiso. Hoy por hoy ya queda claro, porque eh, recordemos que el fideicomiso nació en una ley ómnibus, la ley 24.441 como toda ley ómnibus que regula un montón de cuestiones, nunca es lo suficientemente específica y clara para tratar las cuestiones que intenta regular. Y nació para fomentar la construcción, eh, la vivienda. Pero después, digamos, el fideicomiso en el uso práctico se amplió y empezaron a existir Emprendimientos comerciales, verdaderas empresas en cabezas de fideicomisos. Tanto es así que tuvimos hace ocho meses, nueve meses, eh, un, eh, un encuentro, eh, un congreso sobre fideicomiso en la ciudad de, de Colonia, en donde justamente este era el tema. Claro, ya se, digamos, ya salió tanto del encuadramiento de la 24. 441, por los usos prácticos, que hay emprendimientos no solo de construcción, sino agropecuarios, de cualquier nivel, dentro de la figura del fideicomiso. Entonces ya se habla, ¿se puede concursar? ¿No se puede concursar? Porque entonces empezamos a confundir, ¿es sujeto de derecho? ¿No es sujeto de derecho? ¿Este patrimonio de afectación tiene derecho a obtener eh, o a presentarse eh, en un concurso? Pero porque nos fuimos totalmente de lo que era la regulación original. ¿sí? Bueno, digamos que el encuadre que se le da ahora, Acepta este uso y costumbre de que en realidad se le pueda transferir al fideicomiso directamente a un emprendimiento. Con lo cual puede haber en cabeza del fideicomiso una empresa. Pero lo claramente dice es un contrato. El fideicomiso es un contrato. Se modifican algunas cuestiones como que por ejemplo ahora va a poder coincidir la figura del fiduciario con la del beneficiario, pero que no vienen al caso. La que me interesa en relación a las incumbencias, cuáles en la ley 24.441, aún vigente, se dice que cuando el fideicomiso no tiene los bienes suficientes o los bienes que tiene son insuficientes para responder a las deudas que generó el mismo fideicomiso, debe liquidarse. Y la liquidación está a cargo del mismo fiduciario, que es el administrador, respetando el régimen de privilegios de la ley de concursos y quieras. Esto es lo que dice la 24.441, simplificándolo. O sea, un sistema de liquidación privado encabeza del mismo que generó la insolvencia. Y extrajudicial. Bueno, la ley avanza sobre este punto, o sea, la ley, como digo, avanza sobre este punto y dice en caso de insuficiencia de bienes va a liquidarse judicialmente y el, el juez aplicará el procedimiento concursal que considere más adecuado. Entonces, acá de empezar, ¿quién es el liquidador? Es sí, decir, la liquidación es judicial. Pero, ¿quién va a actuar como liquidador? Si yo me remito y digo, va a utilizar el procedimiento concursal que considere más adecuado y las normas del procedimiento concursal que considere más adecuadas, les puedo asegurar que si no defendemos esta incumbencia, vuelven a ser los síndicos cuando en realidad creo que para ser liquidador de un fideicomiso hay que tener conocimiento de lo que son los privilegios del orden de prelación de los créditos y eso lo sabemos los abogados. Con lo cual tenemos que defender la cuestión de la liquidación de los fideicomisos, que no va a ser un tema menor, que no, porque ya estamos viviendo fideicomisos con insuficiencia de bienes para responder a las deudas generadas específicamente en el tema de construcción. Entonces, estas son incumbencias que se nos abren y que capaz que uno lee la norma y dice, no sé, ojo, la pueden conquistar las otras profesiones. Ese es el gran riesgo. ¿Y cuál es la gran oportunidad? No defender una incumbencia, directamente conquistarla. Eh, relacionado específicamente al tema... Eh, de la unificación y de la reforma en Ciernes. Quiero destacar dos cuestiones. El doctor en su introducción eh, nos hablaba de cómo contribuimos, qué buena oportunidad para ver cómo contribuimos a la paz social. Y otra cosa que dijo cómo afianzamos nosotros la justicia, cuál es nuestro rol ante la puerta de este eh, anteproyecto y la posibilidad de que sea un nuevo código. Bueno, en el Código es muy interesante el título preliminar, en donde se desarrollan como reglas generales los que eran siempre principios subordinantes de nuestro derecho, pero que no estaban establecidos como tal en el Código de Vélez. Como por ejemplo el abuso del derecho introducido por la 17.7.11 en el 1071, que muchas veces era considerado como un artículo aislado, pero yo siempre dije este es un principio subordinante de nuestro derecho, o el principio de buena fe. ¿Sí? Con lo cual me parece interesante que en el título preliminar se diga que estas son reglas generales. Lamentablemente en los fundamentos dicen que esto está dirigido más que nada a los jueces, yo creo que tiene que estar dirigido más que nada a nosotros también, no, para tenerlo en cuenta, en nuestra labor cotidiana. Y la verdad, tampoco me gusta que nos traten en los fundamentos cada vez que se habla de los abogados como operadores. ¿Sí? Porque creo que somos un poquito más que operadores. Porque el operador es un técnico, a mi criterio, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental en el ejercicio de nuestra profesión. Fíjense ustedes, el tema de responsabilidad, y nada más que lo trato muy por arriba. Eh, los comercialistas, digo, especialmente hago el mea culpa desde el lado de nuestra especialización. Eh, no consideraban el Código Civil y consideraban que había una responsabilidad específica en el ámbito comercial y se empezaba a discutir si era contractual, extracontractual, porque si la, el daño provenía del incumplimiento de una obligación, en realidad se podía reclamar algo, pero que si el daño era, ex, eh, era extracontractual se podía reclamar más y que la interpretación del dolo es diferente porque el dolo en el incumplimiento solo se... Eh, eh, se puede interpretar conforme el 931 y el 1072. Digo, esto es doctrina judicial de los tribunales específicamente porteños comerciales. Y por ejemplo decía no, pero no podemos interpretar el dolo a la luz del 506, que es incumplimiento a los deberes que tengo a mi cargo, genéricamente hablando. ¿Por qué? Porque el 506 es, para, es un dolo obligacional y entonces es un dolo contractual. Y yo decía, no, es un dolo obligacional, es cierto. Pero, por ejemplo, en el caso de los administradores que mal administran a la sociedad, la vacían, no llevan contabilidad regular, son obligaciones que provienen de la misma ley de sociedades que ellos están deliberadamente incumpliendo con qué finalidad. Con la finalidad que después no se pueda hacer una reconstrucción del patrimonio y que nadie cobre. Está claro. Ah, no, pero esta no está la intención de dañar, no puedo demostrar, entonces lo tengo que llevar a una, a una perilla psiquiátrica para ver si este es un dañador profesional. Bueno, esto, pues les puedo asegurar que estas son las experiencias de todas las acciones de responsabilidad, y que el doctor Nice me dijo de la mayoría, que existen en los tribunales comerciales. Bueno, gracias a Dios, esto no se va a debatir más. Porque está claro que en realidad, a mi criterio, la responsabilidad del administrador frente al tercero, ante la insolvencia o frente a una mala administración, no es una responsabilidad extracontractual Tampoco podemos decir que es contractual. ¿Sí? Para mí era una responsabilidad, propia, emana de la ley de sociedades, que tiene una serie de obligaciones que impone, que se las impone no solo para el, su cumplimiento para con la sociedad y para con los socios, sino para, para la sociedad entera, para con respecto a los terceros. O sea que no podemos enmarcarla tan tranquilamente, contractarlo contractar lo extracontractual. ¿Sí? Bueno, esto en es el Código Civil nuevo, si fuese ley ya no se va a discutir más, porque ya no hay diferencia entre responsabilidad extracontractual y contractual. Específicamente ahora se va a decir, bueno, en realidad... Cuando hay un daño injustificado, hay antijuricidad. Y se debe responder, cuando causa un daño injustificado o cuando incumple una obligación. Y lo unifica. Queda totalmente unificado. La responsabilidad extracontractual con la contractual y con todo tipo de responsabilidad. Y lo más interesante, y acá es como nosotros, más que como operadores del derecho, como profesionales del mismo, eh, nos tenemos que ubicar. Porque va a haber tres niveles de responsabilidad, o tres estadios para la responsabilidad. El deber de prevención, que en el derecho concursal ya hace años que se está tra trabajando académicamente, judicialmente no. El deber de prevenir, esto está en otras legislaciones, legislaciones que no son tan modernas, como por ejemplo la española, el deber de prevenir, este deber de prevención, que lo que busca es evitar que se produzca un daño. Y si se produce el daño, mitigar eh, los efectos dañosos. ¿Mm? Y si ya está producido, no agravarlo. Con una acción que es específicamente preventiva. Después, propiamente, la indemnización por reparación integral del daño. Y aún tenemos una responsabilidad una sanción pecuniaria disuasiva, punitiva, no sólo para el derecho del consumidor, sino para todo el ámbito civil y comercial. Entonces, nuestro deber de prevenir los daños, de prevenir los conflictos, de prevenir llegado el momento, específicamente digo, cuando tengo a cargo la dirección jurídica de una empresa, ¿cuál es mi rol? cuando veo que está entrando en zona de insolvencia no, no, la verdad que seguiste estoqueando seguiste estoqueando y después nos concursamos cuando okay. ¿no? y entonces tengamos todos los acreedores. ¿cuál es nuestro rol? ¿cuál es nuestra función social? desde ese punto de vista ¿cómo nos paramos en lo que decía el doctor en nuestros asesoramientos? ¿sí? Eh... Un temita final para cerrar. Esto no está relacionado con la unificación, pero sí con una ley que entró, ojo, para que abramos eh, los ojos, está en este momento en tratativas eh, en el diputado, ya fue aprobada por el Senado, y hablamos nuevamente de incumbencia. Eh, es una ley... Eh, de el, del concurso por el deudor sobreendeudado. Tiene su antecedente en un proyecto del 2008 de Vilma Ibarra que hablaba del pequeño, pequeñísimo concurso. Algo parecido a lo que eran los concursos civiles, pero que permite también el del comerciante ante, cuando está sobreendeudado. ¿Y en qué se clasifica este sobre, o ¿Cómo calificamos este sobreendeudamiento? Eh, cuando se supere 300, el, 300 veces el ingreso de una persona, cuando el endeudamiento o el sobreendeudamiento es superior 300 veces a su ingreso, ¿sí? O cuando estamos hablando de personas físicas cuyo ingreso eh, no superan tres salarios mínimos vitales eh, inmóviles es decir, algo así como 6.900 pesos en este momento. El tema es que es un procedimiento totalmente diferente, en el cual hay una figura de síndico también, lamentablemente cuando queda la palabra síndico y no se hace ninguna referencia a la ley, volvemos. En el proyecto, eh, digamos, que le dio origen, en realidad ya no estaba la palabra síndico, se hablaba de conciliador. O sea, este funcionario que hace las veces de síndico era un conciliador. Y específicamente eh, este proyecto del 2008 que no es el que está en este momento con Estado parlamentario, decía, bueno, se van a armar tres listas, sindicatura clase B, sindicatura clase A y conciliadores. Y ahí en conciliadores, por supuesto que teníamos que conquistar esa inconveniencia porque la ley nos decía, para ser conciliador se debe tener, contar con el título de abogado. Siempre tenemos que, la hicieron abogados, pero no ponían eso. ¿Mm? Eh, no sé por qué tiembla la mano llegado el momento, ¿no? Porque les puedo asegurar que estas personas que las conozco, a los autores de ese primer proyecto, y supuestamente cuando hablamos, defienden las incumbencias, pero cuando les toca escribir, ¿por qué no poner que eh, esa... Con... ¿Cómo? Les No, porque consideran que tienen que ser abogados, pero si no lo dice expresamente, todos sabemos que, que empieza... Porque lo consideran eh, que es eh, automático, implícito. Pero implícito, bueno, a ver. ¿Implícito o no? Yo quiero que me pongan. Título habilitante... ¿Consideran que está implícito? Sí, sí, sí. ¿Consideran que el conciliador es un abogado? Eh, pero no lo definen en ningún lado. Bueno, pero ahora sí el proyecto que está en danza no usa la palabra de conciliador. Utiliza la palabra de síndico. ¿Mm? Y fíjense cuáles son las funciones. Para que nos quede claro de que si esta incumbencia no salimos a conquistarla, eh, realmente es una pena porque somos los que mejores estamos habilitados para eh, defenderla. Porque el síndico va a ser un conciliador, va a intervenir en las negociaciones con el deudor y los acreedores conciliando los intereses. Esto no lo hace un síndico, bien, ni un contador. Eh, capaz que un mediador, una, una preparación un poquito más todavía, porque estamos hablando de deudas, eh, o comerciales o propias de defensa al consumidor. Había que tener, ¿no? Un tema, de, o sea, una preparación en insolvencia también, sí, tranquilamente. Pueden ser mediadores con una especialización, pero abogados, empecemos. Ah, ¡Abogados! Porque cuando empezamos con mediadores, en algunas jurisdicciones, ahí estamos, en algunas jurisdicciones se permite que sean mediadores, me han dicho que hasta le han permitido a psicólogos ser mediadores. Bueno, entonces, por eso, título es habilitante abogado del concilia, de, el síndico conciliador. Y las funciones son conciliar, establecer el tram, el trámite de restablecimiento, el trámite de restablecimiento es cuando no se logra una conciliación cómodo para restablecer a este sujeto al mundo patrimonial, porque está fuera está dentro del verás y demás. Entonces, le liquido los bienes, respetándole la vivienda única, con el parámetro de vivienda única, liquidando los bienes de la manera más adecuada, por supuesto, todo judicial, ¿sí?, Veo cuáles son los créditos y demás, y luego automáticamente lo reinserto en la vida eh, económica. Veo cuando está preparado. Pero esto es lo fundamental. El conciliador tiene que pronunciarse sobre el grado de responsabilidad directa o indirecta que tuvo este deudor para llegar a este Estado, y del acreedor que lo sobreendeudó. Porque todo esto nace de el abuso de algunas compañías financieras, o más que financieras eh, mutuales de, o cooperativas de, de crédito de consumo, ¿sí? que estos son los casos específicamente, ¿qué responsabilidad tienen este sobreendeudamiento? ¿sí? ¿Quién puede calificar esta responsabilidad mejor que un abogado? ¿Puede un contador decir cuál es la responsabilidad? ¿Quién fue formado durante varias materias a lo largo de su carrera profesional acerca de lo que es el concepto de responsabilidad. Este proyecto está en pleno trámite con aprobación en el mes, en el, el 21 el 22 de noviembre del 2011 fue eh, elevado a, fue elevado, perdón, fue eh, remitido a diputados con la aprobación ya del Senado. Si no, vamos, va a salir así. Y al decir síndico y no determinar que es una lista especial, ya perdimos la incumbencia. ¿Cómo Entonces, vamos, doctora, cómo vamos? ¿Y eh, Paca? paca. Sí, sí. ¿Con quién? Con quién? El Día martes eh, hubo reunión en la Cámara de Diputados donde se estaba estableció este procedimiento y ya la Federación hizo manifiesta su posición institucional al respecto de este que se las incumbencias y el, el debido procedimiento del título de, de abogado para la lo que hacer esta, esta, esta cuestión de la de ley sobre en, en el indudablemento. Pero... pero le quiero ahora que ¿no? con, con el doctor hablamos antes, entonces... No, no, por por eso. eso él acaba de decir seguramente... Hay otros proyectos que hay, porque está el, de, el procedimiento de menor cuantía, el sin patrocinio sí. obligatorio... La idea es que el doctor el De Felipe doctor, profundice después los lo proyectos en danza y los proyectos a, a interpolar. No muchos, donde están afectándose y está, hay una ley nacional de arbitraje que está auspiciada de la federación con título de abogados que se está entrando. Por eso hay, hay varios temas que estamos trabajando. Puede ser al final de la charla desde de ahí, de, de Felipe va, va a... O sea, está claro que cuando nos reunimos en estos eventos eh, es cuando se torna importante la colegiación. Capaz que en el día a día el abogado que dice la colegiación y cuando yo me voy a votar y no sé, no tengo tiempo de ir a votar. Oh, la colegiación es fundamental. Si no, no entendemos, porque usted bien decía, ¿y cómo vamos? Sí, si sí, voy. Gabriela la Boquín sola? Si va usted No. So Esa otra vez. No, es a través? No, pues así. Es así. Es así. Muy bien, muy bien. Yo creo que el abogado que no es colegialista no entiende que solo no llega a ningún lado. ¿sí? La colegiación es la que nos defiende. Podemos tener alguna discusión o enfrentamiento con la autoridad de turno, pero la institución de la colegiación hay que defenderla a muerte. sí. Creo que todos los que estamos acá somos colegialistas. ¿no? Eh, entonces, Muy bien. démosle el respaldo, llegado el momento también, porque cuando uno va a votar le está dando respaldo al colegio. No a la autoridad que está votando, ¿sí? Solamente. Sino al colegio. Gracias. Muy bien, un aplauso para la doctora. Malé. Bueno, ahora vamos a escuchar a aquel abogado que no necesitaba presentación, el doctor Ricardo Nissen. Bueno, muchas gracias y también este, tengo, quiero agradecer... A quienes me han invitado, a todos los que están acá presentes, porque también tengo un enorme cariño por esta ciudad. Cuando uno recién empieza, cuando uno recién empieza, cuando tiene veintipico de años cortos, empieza con las primeras conferencias, uno normalmente en su propio lugar, donde donde ejerce, donde nació, no, no tiene importancia la actividad. En cambio, sí, Rosario, me acuerdo. Eh, que dimos una, una serie de charlas este, junto con unos amigos y varios de los que están acá también. Bahía Blanca, son lugares que a uno lo acogen y uno que no olvida nunca y se, y se siente parte de esa ciudad. Y yo me siento parte de Rosario, a que siempre vuelvo, tengo temas profesionales y vengo mucho por una actividad académica, así que para mí es un enorme orgullo estar acá y, y que ustedes me escuchen. Pero nada más difícil que el motivo de esta charla, porque ustedes vienen a que yo les diga, bueno, ¿qué opino yo de la reforma de, del Código Civil en materia de eh, sociedades? ¿Y cómo puedo yo eh, estar cómodo cuando le eh, están cambiando de proyecto todos los días? ¿No es cierto? Y aparte que yo no le voy a poder decir nada definitivo, porque todos son ideas, porque el proyecto todavía la Presidenta no lo remitió al Congreso. Hay, eh, y es muy difícil, porque todos debemos interpretarlo. Yo tengo un texto acá que me lo mandaron el día jueves, muy cortito, ya les voy a explicar porque pero que se modifican muchísimo menos cosas de lo que en principio se modificaban. Pero vamos a razonar juntos, porque yo no puedo decir otras cosas que un intento de razonar y darme alguna interpretación totalmente primaria. Quizás dentro de un año esta charla podría llegar a ser más útil para ustedes, nada más que por, por mi experiencia en el negocio societario. Vamos a decir cosas políticamente correctas y políticamente incorrectas. Es decir, primero, estamos en favor de la unificación. Segundo, ¿estamos en favor de la, de la sociedad de un solo socio? Tercero, este ¿está bien lo que estamos haciendo, no es cierto? Y vayamos por, vayamos por orden, este, a ver dónde estoy. Ah, esto. vayamos por orden. Primero les voy a dar un panorama, el primer panorama es cómo se organiza el negocio asociativo. Primero, se reforma en los artículos 31 y 32 y siguientes del Código Civil, y se estructura un régimen mucho más completo en materia de personas jurídicas. El Código Civil, cuando trata de las personas jurídicas, en el artículo 145 y siguiente del nuevo ordenamiento, primero trata de personas jurídicas, un capítulo especial, y luego pasamos a asociaciones civiles, asociaciones civiles este, simples y fundaciones. Luego avanzamos en el Código Civil y dentro del capítulo de los contratos hay un capítulo que se llama Contratos Asociativos, que derogan todas las normas sobre contratos asociativos que están hoy en la ley de sociedades, la unión transitoria-empresa, y, y la agrupación de colaboración, y también las, las sociedades accidentales o participación. Y luego tenemos las reformas concretas que se hacen en materia de sociedades comerciales. Porque esto es importante. La gente habla, vamos a reformar la ley de sociedades. No, no se reforma la ley de sociedades. Está bien, es muy necesario reformar la ley de sociedades. Pero no es la oportunidad. Lo que estamos hablando es... ¿De qué manera se reforma la Ley de Sociedades para adecuarla al Código Civil? ¿No es cierto? En materia, Ahora vamos a, este, eh, a todas estas cosas. Lo primero, la, acuérdense ustedes que en el actual régimen, en el vigente, las normas o personas jurídicas se aplican en términos generales y fundamentalmente a la Asociación Civil que no tiene una ley específica. ¿No es cierto? Este, la, la, hoy tenemos una ley de fundaciones, una ley de cooperativas, una ley de sociedades, una ley de mutuales. Pero nos falta una norma general sobre personas jurídicas, como una serie de normas residuales para todas aquellas agrupaciones que no están expresamente previstas por una ley especial. Y por eso es que la Comisión, que, la, subcomisión, ¿no? la, comisión la Subcomisión, que se dedicó a personas jurídicas, eh, este, <coughs> trabajó sobre esta eh, metodología. Por ejemplo, personas jurídicas, se incorporó una ley sobre este, un artículo, perdón, sobre inoponibilidad de personas jurídicas. Nosotros teníamos la norma de inoponibilidad de las eh, sociedades comerciales en el artículo 54, pero nosotros no sabíamos si lo aplicamos a otras o a contratos asociativos. Hicieron un sindicato, por ejemplo, como hubo en el caso de jurisprudencia, o una asociación civil. Las normas, en principio, te ha dicho a la Inspección de Justicia de Buenos Aires, que en ausencia de normas de las asociaciones civiles tenemos que ir a la norma de mutuales, que es la más próxima. Entonces, ¿cómo llegamos al 54? Y llegamos a través de. ¿Cuál es la inoponibilidad? A través de principios generales. Simulación, artículo segundo de la ley de sociedades. Hay muchos caminos para llegar en la inoponibilidad. Pero nos pareció en ese momento, esa subcomisión que trabajé, tuve el honor de trabajar con los doctores so, Sauz y Müller de Santa Fe y el doctor Hugo Rossi, en una norma que dice lo siguiente. La asociación que esté destinada a la Constitución de fines ajenos a la persona jurídica, ya no podemos hablar de extrasocietario porque no estamos hablando de sociedad, sino de asociaciones civiles, fundaciones, y todas las personas jurídicas de carácter privado, o constituye un recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe, o para ajustar derechos de cualquier persona, porque puede ser de los mismos socios, o de tercero y no de, o perdón, puede ser de los mismos socios de tercero con lo cual evitamos la limitación que está estableciendo actualmente el artículo 54, y se imputa a quienes, a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos o indirectos, lo hicieran posible. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe, y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados. Esto no es ningún mérito de los cuatro personas que trabajamos en la Comisión de Personas Jurídicas, porque teníamos el artículo el magnífico artículo 54. Lo único que la ley de sociedades lo que intentamos es modificarlo un poquito, sacarle todos aquellos sadistas que alguna doctrina este eh, lo hace restrictivo, la palabra mero, es decir, hay, ustedes saben que hay una doctrina que mantiene materia de de la personalidad jurídica dice que hay que ser ultra restrictivo y otra que dice que hay que ser muy amplio, nosotros nos contamos por la parte de la amplitud este, superando aquellos eh, temas que son controvertidos. Pero les quiero leer, porque tengo media hora y no mucho más, cuáles son los temas que se incluyen en materia de eh, personas jurídicas en general, sin ir a, a la asociación civil, fundación, que es aplicable, aplicable, a todas las personas jurídicas no, no, que no tienen un régimen especial, o también sirve como pauta de, de interpretación para cuando hay un vacío legal o una norma que merece interpretación dentro de la ley especial, mutuales cooperativas, sociedades comerciales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la ley aplicable, hay, hay artículos sobre ley aplicable, atributos y efectos de la personalidad jurídica que hoy no están previstos, nombre, diferencia entre domicilio y sede social siguiendo el alineamiento de la ley de sociedades comerciales, la necesidad de que las personas jurídicas cuenten con un patrimonio, la posibilidad de incorporar bien a registrables en etapa fundacional, otro tema que la doctrina venía reclamando hace rato, este, que en principio, y salvo que el contrato, el estatuto diga lo contrario, son por plazo ilimitado, el objeto tiene que ser preciso y determinado y con circunscripción al principio de la especialidad, al fin de bien común que requieren la, eh, las personas jurídicas cuando ellos fuese así. Normas sobre funcionamiento, que no existe, hoy no tenemos normas en el Código Civil sobre funcionamiento de las personas jurídicas, en la parte, pero estoy hablando del artículo 13 y siguiente, esos 20 artículos, los efectos de la modificación, de, de, los efectos de, la modificación este, de, de los estatutos, autoconvocatoria de los órganos colegiados, esto es importantísimo porque en la ley de sociedades no lo prevén y es un tema tremendamente discutible si una asamblea puede autoconvocarse, si no hay convocatoria del directorio o la sindicatura. Este La, un, la necesidad, la unificación de los nombres, de los órganos. Bueno, en una las una personas jurídicas va a ser consejo de administración, así como en las sociedades comerciales los órganos tienen un nombre, también los debe tener en materia de personas jurídicas y de las asociaciones civiles este, establece el consejo de administración, lo cual siempre viene bien, porque si no lo llamamos de comisión directiva, es decir, hay, hay una serie de... de, de, de de nombres que es necesario unificar, existencia de, eh, hay normas especiales en materia de personas jurídicas para poder sortear los obstáculos que se presenta cuando ocurre una solución de una situación de conflicto, la sociedad no puede funcionar fundamentalmente por el 50 y 50 de los votos contradictorios, en fin, hay, hay normas sobre disolución, liquidación, lo que se sí ha querido hacer en personas jurídicas es dar una serie de normas, una serie de normas que sirvan para interpretar los demás contratos en caso de ausencia y es, y es muy necesario especialmente en un país en donde en las asociaciones civiles está muy mal, hoy no existe una legislación especial, y, este, y la comisión, recuerden ustedes que hay una comisión integrada por tres juristas excepcionales, que son Camel de Carlucci, Lorenzetti y Halton de Norasco, que designó treinta y pico de comisiones, lo, las, las subcomisiones presentaron su trabajo a la comisión y la comisión lo revisó y, y redactó el proyecto que hoy tenemos como semidefinitivo. definitivo. Nosotros habíamos incorporado más normas. Eh, más normas, pero nos pareció que, eh, eh, pero perdón, a la comisión le pareció que eran demasiado sobreabundantes, que recargaban el Código Civil, porque la tendencia es un Código Civil con menos artículos y no con mucho más de lo que tenía, y yo soy partidario de que en este país normalmente los vacíos legales son aprovechados por los pícaros de siempre, primero no por la gente de bien, entonces hay que ser lo más reglamentarista posible. Así como soy un crítico del criterio de la, de la una autonomía de la voluntad como pauta fundamental para la, para la celebración de contratos, porque creo que debe ser entre iguales y normalmente no será supuesto. También creo que la legislación tiene que ser demasiado reglamentarista en un país como este para evitar que un desaguisado, un entuerto, recién pueda ser solucionado siete años después cuando todo lo perdido está causado. Porque, como le digo yo, los pícaros de siempre, que todo el mundo sabe quiénes son, se aprovechan el vacío legal para crear un, una situación absolutamente anómala que después cuesta desenredar la madija durante muchísimos años, o sea que nosotros habíamos hecho un proyecto mucho más largo, habíamos incorporado normas sobre extranjería, están viniendo del exterior asociaciones o fundaciones extranjeras que no sabemos qué son ni a qué se dedican, pero vienen, se inscriben y tienen patente de curso para funcionar. Creo que tenemos que estar, claro, creo que tenemos que estar en condiciones de poder rechazar del seno de nuestra de nuestra sociedad todas esas personas jurídicas raras que vienen los fondos que son dueños de las grandes empresas. ¿Qué son estas porquerías? ¡Claro! Porque no son personas jurídicas, nadie me da una explicación. Vienen protegidos por el derecho americano y todos sabemos, lamentablemente, que muchas veces ya, algunos jueces caen, y yo hablo de Buenos Aires porque ejerzo y no que ejerzo en Buenos Aires, se le, tra se le llevan 100 o 150 páginas traducidas con un lenguaje absolutamente incomprensible, pero de un país que normalmente es del primer mundo y se lo da por bueno y se escribe todo. Y el registro público de comercio no está para inscribir una vaca con un sello. Ni, es decir. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que vamos haciendo. Pero pasemos a la, que lo que seguramente a todos ustedes les interesará, porque personas jurídicas, de un tema como los privilegios que eh, trate piertas de decisiones por pero no muchas, vamos a lo que ustedes quieren saber que es las sociedades comerciales. Eh, la comisión que estaba, la subcomisión, que estaba dedicada a redactar las normas de sociedades, comer, de sociedades comerciales, son tres juristas de excepción. Hugo Richard y Horacio Rojas de Córdoba, y el doctor Rafael Manovi, de eh, Buenos Aires. Un hombre dedicado al... siempre que ejerce la profesión, tiene libros excelentes escritos, pero está orientado en una posición absolutamente diferente a todas las normas que inspiraron los que yo leí en materia de personas jurídicas. Evidentemente iba a haber un choque entre personas jurídicas, y la interpretación de las normas de personas jurídicas, y la de las sociedades. ¿Por qué les estoy diciendo esto, les estoy diciendo esta intimidad? Porque es importante que lo sepan para el día de mañana cuando ustedes tengan que interpretar las cosas. Eh, en sociedades hizo una reforma, eh, esto tiene que estarlo ustedes presentes, eh, como les dije, no se reforma la ley de sociedades, se adecúa la ley de sociedades al proyecto de, de Código Civil. O sea, que en realidad es muy acotada la reforma de la ley de sociedades. Debería haber sido sociedad de un solo socio, eh, sociedad simple, porque se deroga el régimen de la sociedad civil, y alguna norma más sobre capacidad de sociedad, ¿cierto? Pero cuando, se, eh, cuando el, se ve la luz el primer proyecto, cuando todas las subcomisiones en el mes de diciembre del 2011 le habíamos remitido a, a la comisión este, nuestro, nuestros trabajos, eh, la ley, la, la ley de sociedad, el proyecto de ley de sociedades con modificación era mucho más amplio que lo que en realidad era la causa de la designación de esta comisión. Porque se puso a reformar de todo, hasta el artículo 100, insólitamente, y, y no hizo ninguna reforma sobre SRL, sociedades anónimas, que es donde está el meollo, de la necesidad de adecuar las, estas sociedades a los tiempos que vivimos. Y entonces teníamos que se habían dictado normas sobre... Eh, sobre sociedad de un solo socio, modificando el artículo primero, eh, sobre registración mercantil, sobre procedimiento, una tremenda norma de modificación del artículo 15, y yo voy a decir alguna pequeña cosita sobre arbitraje, eh, sobre nulidades, irregularidades, eh, se incorpora a la sociedad simple, participaciones sociales, control, en materia de relaciones de control, inoponibilidad, administración, contabilidad, reuniones a distancia y disolución y liquidación de sociedades comerciales. Todo esto no era necesario, pero el primer proyecto se la da luz y nos muestra un, un, una, una normativa muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Una normativa que tenía algunas particularidades. Como le dije al principio, ¿apoyamos o no apoyamos el proyecto de unificación? Depende. Eh, normalmente el proyecto de unificación es no es la civilización del derecho comercial, o la civilidad del derecho comercial, o como que llame. Sino, más que nada, es que el derecho comercial tenga más influencia en el derecho civil, una comercialización del derecho civil. Ahora, si por derecho comercial entendemos el derecho de nuestro maestro, de Segovia, de Garo, de Alperín, de Zavala Rodríguez, eh, de Beres Arfi, de Acevedo, Adelante, si entendemos por derecho comercial que va a influir en el derecho civil, que va a afectar las relaciones a este atroz derecho comercial de los últimos 25 años con sociedades offshore, fideicomisos, truchos, concursos preventivos eh, hechos para defraudar a la pobre gente, eh, eh, acuerdos preventivos eh, extrajudiciales. El, ese derecho cambiario espantoso, serio, es creado en la década del 30, que es lo único que sirve es para aplicarlo a la pobre gente que evita que no puede imponer la causa porque cuando quiere repetir la obligación no tiene plata para pagar las cosas. Ese derecho comercial vamos a imponerle al civil, entonces perdimos, pierde perdón, pierde perdón, la gente buena, pierde la gente sana, pierde la malcaza, pierde el taxista, pierde el encargado del casero, y pierde el productor. Se hace un derecho comercial exclusivamente al servicio de las grandes corporaciones. Eso queremos, eso queremos. Es un derecho muy limitado, entonces. Porque ese derecho comercial, señores, es el que venimos mamando hace 25 años. Un derecho comercial que todo vale para este, evitar que no vengan las inversiones. Un derecho comercial que sirve para que todo pueda ser y que nada pueda ser discutido. Bueno, viene un offshore proveniente de la Isla Virgen, un fideicomiso de construcción donde, donde ni siquiera se inscribe. Y nadie tiene acceso a poder ver un contrato de fideicomiso cuando hay una transferencia un fiduciaria y una propiedad. Ahora, a mí, me, yo quiero eh, que, civil, eh, que ese derecho comercial, este nuevo, influencie al derecho comercial. Yo no quiero, pero no tengo ningún inconveniente que el derecho comercial de nuestros maestros puede llegar a ser importante en la medida que eh, se establezca que determinadas normas son aplicables a, a las amas de casa o, o, o al no comerciante o al comerciante, ¿no es cierto? Este, y esto nos lleva de la mano a ah, la sociedad de un solo socio. Parecería que, que es incorrecto políticamente, incorrecto es decir estoy en contra. Yo, cuando fui inspector de justicia, las combatí. No está, este, no sé. Yo tengo un concepto arcaico del derecho, pero no comparto la, la doctrina que dice que el derecho, en el derecho, de las palabras tienen diferencia de la a la que la gente utiliza la vida. Misma. Para mí, una sociedad un solo socio es una de culé. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, en Francia, bien, lo no, aceptó no en Francia, en Estados Unidos, vale, en Inglaterra, maravilloso, pero estamos en Argentina. Sociedad de un solo socio. Bueno, está bien. Cerremos los ojos. Este, yo los combatí cuando era la famosa sociedad de Cómodo con una sociedad de 11.999 acciones y la mujer del, del dueño del negocio con una acción. Yo las combatí en, en, en la ciudad de Buenos Aires, ya no existe más. Pero acepte, cerremos los ojos y vamos a la modernidad. Vamos a la modernidad. Vamos a la modernidad. La modernidad nos indica que tenemos que ir a ese camino. Pero pongámosle límites. Pongámosle límites. Y la primera versión salió el sin límites. Sí, O sea, yo puedo hacer una sociedad de un solo socio, a su vez, la sociedad de un solo socio puede ser socio de la sociedad de un solo socio, y así in aeternum, pero que va a ser así, y entonces entre medio un fondo, entre medio un offshore de la isla Virgen, entre medio un fideicomiso, hasta que llegue el momento en que nadie sabe quién está arriba, entonces viva la pepa, no hay responsabilidad ninguna, ninguna, total. Este, el Derecho Comercial tiene ciertas pautas que quebran el Derecho Civil, limitación de la responsabilidad interpretada en sentido absoluto, y siempre pagan los eh, traslación del riesgo empresario a, la, a, la, a, los, a los acreedores involuntarios o a los trabajadores, y total, es ¿sí? una fiesta donde pagan siempre los que menos tienen. ¿No es cierto? Ese es el Derecho Comercial de hoy. Que tenemos que ponerle algún límite, porque siempre se le puso un límite. Siempre se le puso un límite, y en la Capital Federal, la Cámara de Apelaciones Criminales que los asuntos de los comerciantes desde 1913. Y que Napoleón sancione el código. Napoleón no para unificar las costumbres de la legislación de, lo, de las provincias francesas, sino para que termine el abuso de comerciantes sobre el que no lo era. Siempre hubo una cuestión de alguna manera definitiva en la regulación del código de comercio. Y yo no quiero que, que mezclemos las cosas, porque nada más de casa. Ustedes saben, a, a la madre de usted, cuando re, que no es abogado, cuando recibe una carta de documento es enfermo. Entonces, hay que evitar que la gente pleite. Hay que evitar que la gente pleite. Porque qué les enferma? Se muere. Si sí, es más importante un abogado que un médico. No me creen. Ustedes saquen hora con un médico y el médico usted no puede más del dolor de estómago. Y el médico, su médico, le da hora para 15 días y usted lo aguanta. Ahora, somos abogados. Si usted un cliente le dice, usted venga que la reunión que me está pidiendo se la voy a dar dentro de veinte días, cambio de abogado. Es más importante el bolsillo que es más importante el, que, que, que, que la salud. Bueno, estamos reflexionando. ¿Qué? David, claro. Pero bueno, sociedad, sociedad, estamos en sociedad de un solo socio y tengo que correr un poquito porque me queda poco tiempo. Sociedad de un solo socio. ¿Se acepta? Se acepta. En la primera versión era sin límites, lo que se quería. Era un error gravísimo. La segunda, por el proyecto, el procedimiento. Se eliminaba, afortunadamente la mediación obligatoria, lamento que no coincidamos con los mediadores, pero la mediación obligatoria para el conflicto societario era imposible, en Aires, por lo menos en Buenos Aires. Y se da un, un enorme espaldarazo al arbitraje. El arbitraje es otro tema de moda y políticamente correcto es estar en favor del arbitraje. Yo no estoy en favor, porque nunca fui políticamente correcto y detesto ser políticamente correcto. ¿Por qué no me gusta el arbitraje? Me gusta el arbitraje institucional. Me gusta que el colegio de abogados tenga su arbitraje, que el colegio de profesionales y económicos lo tenga. Lo que no soporto, señores, es eh, que, que se formen tribunales especiales arbitrales eh, eh, eh, que no son los efectos de resolver un conflicto. Ustedes vieron una mal de vuelta lo mismo, a la marca, a una persona común que quiere, quiero el arbitraje, no. el arbitraje es para un sector que no quiere ir a la justicia, porque la, sabe que la justicia le va a ser la allá, porque las pretensiones, digamos, quieren los subieron. Entonces son los estudios que miran en Buenos Aires, al Río de la Plata, son fanáticos del arbitraje. A mí deben, el, para el arbitraje, este que no le estoy mencionando, deben el peor juzgado civil antes del mejor tribunal arbitraje. Eternos. No se definen nunca. lleno de vuelta. Los estudios grandes normalmente van con 25 abogados para ser Señores, eso lo vemos todos, lo estoy inventando yo. Pero el arbitraje parecería ser la ambición de una determinada... Este, un determinado grupo de abogados o contadores o gente que le escapa la justicia. En fin, hay jugadores, hay jugadores malos pero mídenme la justicia. Salvo, como les dije, las privaciones institucionales, arbitrales, que sí me gustan. Eh, bueno, se había eliminado en materia... se, se, se, se consolida la sociedad simple. Está bien, la sociedad simple. Y esto se, con, se conserva. Ahora vamos a esto. Pero se, para ir rápido se, elim, se incorporaron en el primer proyecto normas sobre control, se eliminó el control externo por vinculaciones de hecho, se, pe, se reformó el artículo en la inoponibilidad de la personalidad de jurídica, para mal, este, en materia de administración se reglamentó que es una, un buen administrador, un hombre de negocio, se reforma alguna pauta de contabilidad para bien porque se, incorpor, porque se establece la, la necesidad de inscribir a los... Balance de las SRL en el registro público de comercio, o en la autoridad de control, normas sobre este, contabilidad, eh, reuniones a distancia y normas sobre la disolución y liquidación. Ustedes me preguntarán: ¿de todo esto qué sirve para la reforma? Y quedaron tres cosas: tres cosas. se revisó el proyecto, ese proyecto, se dio cuenta que había cosas incompatibles con. Este, las normas generales en materia de personas jurídicas y aparte había cosas incompatibles con una filosofía y una ideología de gobierno y quedaron tres cosas la sociedad de un solo socio, la sociedad eh, simple y algunas normas de registración mercantil y después hay soluciones eh, puntuales a los defectos de, de legislar la sociedad de un solo socio, ¿no es cierto? que son reformas puntuales pero no vienen al caso en materia de sociedad de un solo socio a, a diferencia de, primera, eh, de la primera versión del proyecto este, se, se prevén tres soluciones para acotarlas. Una sociedad, de, eh, una sociedad de un solo socio no puede ser sociedad de otra de un solo socio. Solamente se puede optar el molde de la anónima y están previstas en el no 299. Es decir, que tiene que ser la sindicatura plural. Parecería que nos fuimos a lo mejor un poquito al otro lado, pero prefiero que nos hayamos ido al otro lado y no eh, eh, eh, ver este panorama que, se, que podría ser a la noche un señor que tiene una sociedad de un solo socio para su negocio de fiambrería otro para el para, para, de su bicicletería, otro para el dueño de su auto, otro para el dueño de su pinta, ah, en este momento entonces, estoy entrando en estación de pago en su área de cerveza, el cambio acá, de allá, de acá, de a Lo pongo, saco, quito. porque ¿qué? Cabe duda que la sociedad de un solo socio va a ser para eso. Entonces, por lo menos ahora van a tener que entrar la necesidad de, un, de tres síndicos y no van a poder ser socios de otra sociedad para evitar esa acumulación para arriba que nosotros nunca vamos a ver quién es el dueño de algo. Porque hay, hay departamentos en Buenos Aires, muy importantes, en la zona de Palermo, donde están todos a nombre de sociedades ficticias. Este es el derecho que queremos, esto es el derecho que queremos proteger. No va así, no va. como este, decía Buti, esto no va así, sí. este um, Sociedades de, y con esto voy terminando, cinco minutos más tengo, Sociedades simples. Esta es la modificación más trascendente, más trascendente. Eh, se elimina la sociedad irregular y de hecho. No va a haber más sociedades irregulares o de hecho. Hoy, dentro de los conceptos, los artículos 21 a 26 de, sociedad, de sociedades, vamos a encontrar tres clases, no tipos de sociedades. Las que tienen defecto de forma, irregulares o de hecho. Las que tienen, con las que le faltan vicios, que afecta su tipicidad, vicios esenciales tipificantes, y lo que le faltan visos esenciales notificantes, notificantes, el capital para las sociedades no anónimas, el, capi, este, el plazo de duración, el domicilio, ahí van a estar. Pero aparte de eso, señores, tiene que tener algo presente, que al, al reformarse el Código Civil se drogan las sociedades civiles. Se derogan. Y entonces, ¿qué hacemos con la sociedad civil? La sociedad civil, que era un molde para las sociedades profesionales, fundamentalmente, que tenía más de 150 artículos que legislaban muy bien las la sociedades donde había prestaciones personales, fundamentalmente. Se eliminan de manera tal que las sociedades civiles se van a regir, a partir de, de, del día que la situación esto, por estas cinco normas. ¿Y qué se consagra en estas cinco normas? En estas cinco normas hay algunas cosas que son importantes. Por ejemplo... Eh, son sociedades en donde se puede oponer entre los socios y los socios frente a la sociedad, pueden oponer este, la existencia del contrato, pueden invocar la existencia del contrato entre ellos para demandarse. Hoy en una sociedad irregular o de hecho no se puede demandar, este, ningún, eh, no se puede demandar acciones entre los, entre los socios de la sociedad, no se puede invocar los entre, las, la, las cláusulas entre ellos. Hoy perfecta, eh, si, si esto se acciona, perfectamente existe. Si, si tenemos en estas sociedades un administrador infiel que no rinde cuentas, tenemos abierta la posibilidad de demandar, demandar una indignación de asamblea, de demandar un cuestionamiento de una reunión del, director, del órgano de administración sin necesidad de tener que disolver la sociedad como es actualmente el régimen. Eso es ultra positivo. Otra cosa positiva, hasta cierto punto, porque esto lo tenemos que estudiar, es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad este, pasa en vez de ser... Eh, eh, eh, solidaria y limitada entre los socios, pasa a ser simplemente mancomunada de los integrantes. Pero acá tenemos algunos problemas. Nosotros sabemos que, de acuerdo al régimen actual de sociedades civiles, la, el régimen de la, eh, so, al ser obligaciones mancomunadas, quiere decir que el socio responde, no subsidiariamente, porque el tercero puede demandar a la sociedad y al socio sino que demanda por lo, por lo que se llama la parte vinil, por la parte que le corresponde. Pero no de acuerdo a la tenencia numérica de participaciones, sino si son cinco socios, aunque la participación fuera diferente, dividido cinco, ¿no es cierto? Esto es el régimen de la sociedad. Pero, si un socio no hubiese integrado su aporte, los demás socios son solidarios o no hubiese pagado la obligación, los demás socios son solidarios y limitadamente responsables, de manera tal que para la doctrina civilista, en definitiva, la, la responsabilidad mancomunada de las sociedades civiles se transformaba en la práctica en, so, en sociedades eh, con responsabilidad ilimitada. Pero esto estaba en contradicción, y esto es importante que, que se sepa, con el régimen de las obligaciones mancomunadas del Código Civil, en donde parecería que la responsabilidad de las sociedad sociedades civiles era un, un, un, había una relación de género-especie. ¿Por qué? Porque las obligaciones mancomunadas del Código Civil también establecía que era por parte viril, pero decía que jamás podía un socio eh, seguir eh, siendo responsable a pesar de que uno de ellos no hice se sentido con su obligación. Con lo cual, eh, ahora, si eliminamos el régimen del código el, el régimen de social y vamos a las obligaciones mancomunadas del codici, Código Civil, vamos a encontrar claramente que este, el socio de una sociedad eh, simple va a responder en mejores condiciones que un socio de una sociedad simple colectiva, que se inscribió en el registro público de comercio y no tiene ningún efecto de forma. que es un tema para reflexionar? Eh, Importante, no. ¿Que ¿Alguien constituye una sociedad civil? No, salvo para el fraude. Perdón, ¿una sociedad este, colectiva? No, salvo para el fraude. Así que es una discusión teórica, porque la gente constituye nada más que anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Pero eh, tenemos un grave problema, un grave problema. Todos nosotros los que tenemos experiencia en materia de sociedades sabemos que si bien las sociedades ...irregulares y de hecho están unificadas en un mismo régimen legal... ...no existen las irregularidades, las irregulares, irregulares. ¿Por qué? Porque todas de hecho. Si vamos a hacer un contrato, en el 99% de los casos... hasta ...nos ajustamos a la ley. O sea, que el ejemplo de laboratorio que da la doctrina... ...y la jurisprudencia en materia de sociedad irregular... ...que es la sociedad que tiene contrato, ha adaptado a un tipo... ...pero que no lo escribió, es un tema de laboratorio. ¿Y por qué les estoy diciendo esto, señores? Por un tema muy simple... ...que encontramos algunas deficiencias que es necesario arreglar... ...más allá de la bondad, de la idea que tenemos que desarrollar... ...pero tenemos que presentarla al Congreso de la mejor manera posible. Por ejemplo, dice... ...el contrato social puede ser invocado entre los socios. Con esto se inicia la sección. De, perdón, es el segundo artículo. Es oponible a los terceros el contrato... solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. Y también puede ser invocado a los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Punto. Vayamos al siguiente. Representación. Las cláusulas relativas a la representación, la administración y demás que dispone sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocados entre los socios. En las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo? el proyecto al contrato, como acuerdo de voluntad, es un instrumento escrito? No. Parecería que en todo momento está hablando de exhibir el contrato. Y cuando hablamos de exhibir el contrato, es exhibir el instrumento escrito. Si, si, tenemos, si todo esto es de la exhibición del, del, del instrumento escrito, parecería referido a las sociedades irregulares que ya hemos visto que prácticamente no tienen la obligación. Y entonces... ¿Dónde está la sociedad de hecho donde no hay contrato? Cuando toda la normativa que estamos viendo parece aplicarse a las sociedades que tienen un contrato. Yo no voy a... no tengo una respuesta definitiva. Le pregunté a uno de los redactores de la ley, no me lo supo lo aclarar, pero sí me a, a coincidió conmigo en la necesidad de aclarar un poco más. Pero en una sociedad de hecho, si no podemos exhibir el contrato a terceros, si no podemos exhibir entre los socios, si no podemos invocar el contrato para mostrar una determinada representación... Porque no hay ese contrato. ¿Son merecedores, señores, de una responsabilidad mancomunada, sin solidaridad, posterior, en mejores situaciones que a de un tipo previsto? Todos estos son reflexiones. Tendría mucho más, pero no tengo tiempo. Todo este, eh, Tenemos que reflexionar. Tenemos que aportar a la doctrina, tenemos que escribir artículos, tenemos que ir a los congresos. Ahora creo que en Rosario los días 25 y 26, no es cierto, de, o 27 de junio hay un congreso que van a tratar estos temas. Tenemos que trabajarlo porque solo de esa manera vamos a poder presentar al congreso algo mucho mejor hecho. La idea es excelente. Se regila sobre lo que se tiene que legislar, pero vayamos a dar, un, brindemos a la ciudadanía un instrumento que sea claro y que no sea una fuente de conflicto, señores. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, el doctor Ricardo de Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegio de Abogados, nos va a dar algunas conclusiones y cursos de acción en marcha. Buenos días. A todos los colegas, autoridades presentes, en primer lugar quiero agradecer al Consejo Coordinador de Caja de Previsión Social para Abogados y Procuradores de la República Argentina por esta invitación, como así también al Colegio de Abogados de Rosario que nos está recibiendo en su casa. Para mí, como Presidente de la Federación, tengo un doble orgullo de estar aquí presente, primero porque el Colegio de Rosario es uno de los colegios fundadores de FACA, desde el año 1921 que se constituyó la federación, así que es como estar en la casa de un padre. Y también a la caja, porque por mi calidad de conciudadano, eh, de, perdón, de vecino, soy ciudadano de la ciudad de San Nicolás, que fue prácticamente eh, la, caja foren, la caja mutual forense de la ciudad de San Nicolás, la que se anticipó a las creaciones de las cajas eh, en el año... 1944 Y el vínculo que existe, y que debe existir, que nosotros desde la Federación siempre tratamos de fomentar entre las cajas y los colegios de abogados es muy importante. Eh, como nicoleño me voy a permitir leerle las palabras que dijo el doctor Juan Luciano en el año 1944. Hace ya varios años acongojó el alma del foro una noticia infausta, que cual reguero de dolor se extendió rápidamente por la ciudad sorprendida. Había caído tronchada su existencia por la fatalidad un abogado, un hombre joven, bueno, generoso, abierto a todas las solicitaciones del espíritu. Y una comprobación dolorosa puso angustia en los corazones. La más absoluta imprevisión, el más total desamparo, la miseria quizás, era todo cuanto esperaba al final de una vida puesta íntegramente al servicio de una idea de justicia, Fin primordial de nuestra organización institucional. Así nació la idea de nuestra mutual, la esperanza de saber que la confraternidad de todos los hombres del foro no será ya palabra vacía que suene a hueco, sino firme realidad que irá creciendo a través del tiempo y la distancia, hasta convertirse en un hermoso ideal común de solidaridad, de justicia y de dignificación profesional, era lo que justificaba plenamente su creación. Y eso es hoy los principios que desde la abogacía, desde el colegio de abogados y de las cajas debemos reivindicar. Este principio de solidaridad también entre los abogados. Es indudable que me va a ser muy difícil, prestar, eh, ante las excelentes exposiciones de los que me han precedido en la palabra, eh, no, tratar, no repetir conceptos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. En virtud de que este vínculo que existe entre las cajas y, y los colegios, es fundamental el sostenimiento de las incumbencias profesionales que sirven tanto del punto de vista gremial que tenemos nosotros los colegiados, los de los colegios, como de las cajas para el sostenimiento de su funcionabilidad. Me voy a permitir primero hacer un recordatorio de cómo se originó la reforma, el proyecto de unificación y reforma del Código Civil de Comercio. Esto es un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación que se emitió en mayo de mil, del 2011, en donde se convoca a las tres personas que nombró el doctor Nissen para conformar esta comisión de reforma. Por tal razón, desde los colegios de abogados siempre entendimos que esto, más allá de una cuestión jurídica, es un hecho político trascendente en la vida de nuestra sociedad. Y como tal, sabemos y entendemos perfectamente que hay una voluntad política de que esto se sancione. Más allá... ...de toda esa apertura que hoy se quiere dar... ...y más allá de toda esa apertura que se va a dar... ...y que hemos comprometido... ...desde las reuniones que hemos mantenido... ...tanto con la Comisión Reformadora... ...como con el Ministerio de Justicia de la Nación... ...en el sentido de que cuando... ...este proyecto sea elevado al Congreso... ...se va a formar una comisión bicameral... ...y en donde FACA va a tener su silla... ...para ser escuchada su posición. Con motivo de esta realidad... Y ante la presentación, hecho político que se hizo el 27 de marzo de este año, en, en la Casa de Gobierno, con ese anteproyecto, la Federación entendió que era oportuno realizar una junta extraordinaria de todos los colegios de abogados del país, que reitero, somos 80, desde Jujuy hasta Ushuaí. Se celebró el pasado 3 de marzo, donde hubo excelente participación, no solamente de las comisiones y de los colegios de abogados sino también muy importante la participación que tuvo la coordinadora de cajas que fue especialmente invitada para ese evento y es el, para poder eh, obtener sus opiniones al respecto. En dicha, en dicha re reunión se dio la oportunidad para hablar a las comisiones y al Instituto de Estudios Legislativos y en líneas generales las conclusiones que yo les puedo transmitir hoy a ustedes se basan en, siguientes, en los siguientes aspectos. Como aspecto positivo más relevante, se destacaron los siguientes, en una forma de avalar el proyecto. Primero, se consideró que la organización y distribución de los temas simplifica y clarifica la comprensión e interpretación. La forma y secuencia temática en que están divididos los libros y dentro de cada uno de ellos los títulos, los capítulos y las secciones se lo consideró como un hecho importante. También la redacción de cada artículo, que comienza con una frase que lo enuncia y permite identificar el tema tratado en cada uno. Tercero, el artículo primero deja perfectamente establecido que toda la normativa regulada y el resto de las normas del derecho privado argentino deben ser interpretados desde la norma constitucional y desde el derecho internacional de los derechos humanos. Esto produce un cambio paradigmático sustancial que implica pasar de la concepción del derecho interno a la visión que lo enrola dentro del Estado Constitucional de Derecho, acordes a las exigencias constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. Cuarto, los cambios terminológicos que han sido adoptados. Por ejemplo, persona humana para suplantar persona física, vivienda en lugar de bien de familia, convivientes en reemplazo de concubinato, responsabilidad parental para sustituir a patria potestad Enfermedad mental por demencia, entre otros. Y también se valoró la incorporación de diversos institutos, derechos y relaciones jurídicas que hasta el momento estaban regulados fuera del código o carecían de legislación, de modo tal que gracias a estas incorporaciones adquieren igual jerarquía que los derechos reconocidos previamente, tanto desde su aspecto legislativo como también desde el aspecto axiológico y sociológico. Es indudable que dentro de este marco a la Junta fundamentalmente, y dada la, la eh, inminencia de la elevación de este proyecto al Congreso, y también desde los vínculos que hemos mantenido con el eh, Ministerio de Justicia, donde nos requerían un documento ya escrito porque las modificaciones eran muy, muy probables que se desarrollaran dentro del ámbito del Ministerio y no ya una vez que pase el Congreso, por el hecho político a lo que referí anteriormente, se resolvió darle preeminencia a las cuestiones que hacen más al aspecto gremial o de incumbencia como primer documento y hacer la reserva de todas las cuestiones académicas que también nos han expresado anteriormente para cuando eh, la posición de la Federación sea eh, presentada en el Congreso como un documento académico al respecto. En este sentido, eh, indudablemente que se consideró que el hecho de esta sanción se lo veía bien porque era una adecuación también a la realidad. Había cambios, veníamos siendo regidos por un por un código de más de 100 años y que indudablemente que había que adecuar la norma jurídica a esa realidad social. Y también se entendió fundamentalmente que el abogado, como bien se dijo acá, es el primero que entiende en la cuestión jurídica, es el primero, es el que obra de sentinela de los tribunales, puesto que es el que atiende al cliente y es el que sabe si su cliente tiene o no razón. Es el primero que aplica el derecho. Y como tal, y al ejercer nuestro derecho el derecho de defensa y ser el vínculo entre la sociedad y los tribunales para ejercer el, el derecho de defensa, entendemos que el rol del abogado debía ser fundamental que esté establecido concretamente en todas las normas que se vayan redactando y que se vayan estableciendo. No quedarnos, como dijo la doctora, en que se entiende que el abogado lo van a ir a consultar a un abogado. Lo dijeron expresamente en las reuniones que hemos mantenido. Total seguro que el abogado lo van a ir a consultar. En ese sentido, entendimos y el planteamiento que se realizó fue, en un aspecto fundamental, se cuestionó el excesivo requerimiento de escrituras públicas en actos que no merecen tal formalidad. Así, tenemos por ejemplo en el artículo 106, en cuanto exige la designación de tutor por escritura pública y la homologación judicial de dicha designación. Entendemos que eso atenta contra la sociedad debido al doble trámite. Necesariamente no vemos por qué debe estar por escritura pública, sino directamente con homologación judicial. Entre los artículos 169 y 187, en lo que respecta al acto constitutivo de las asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, exigiendo que el mismo lo sea por escritura pública, desestimando la posibilidad de que se actúe por instrumento privado. En el caso de las simples asociaciones, lo permite por instrumento privado siempre que la firma esté certificada por, escrib por escribano público. En los artículos 448 y 449, convenciones matrimoniales en cuanto exige como forma de constitución y modificación la escritura pública. Se recomienda agregar, tanto en el artículo 448 como en el 449, inmediatamente luego de escritura pública, y, y homologación judicial, el juez deberá previamente oír por separado a cada parte con asistencia letrada. En los artículos 9.10 y 9.11 crea un complejo sistema de consignación extrajudicial, mediante el depósito de la suma deudada ante un escribano en registro, pretendiendo sustraer injustificadamente este modo de pago de la función judicial, no, no vislumbrándose cuál es su ventaja, más allá de favorecer el quehacer de los escribanos desde que ante la desaveniencia entre las partes termina desembocando en una consignación judicial. También se planteó y se elevó un documento requiriendo de, expresamente de la asistencia letrada. Así, en el artículo 170, en la Constitución de Asociaciones Civiles, debería agregarse como inciso enie constancia de que hubo adecuado asesoramiento letrado en la redacción del mismo, debiendo él o los profesionales suscribirlo. En el artículo 173, integrantes del órgano de fiscalización, a lo cual ya se refirió la doctora, al menos, es decir, que debe tener, eh, en, este, en este caso al menos uno de tales integrantes deberá tener título de abogado, pusimos desde la federación, pero coincidimos con la doctora que tiene que ser todos abogados. El artículo 180, procedimiento por exclusión de un asociado. Debería agregarse después del párrafo que reza, el procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del afectado, la siguiente expresión con la debida asistencia letrada. Sin intervención de abogados no es difícil imaginar exclusiones arbitrarias. El artículo 187, Simples Asociaciones, agregar un párrafo que expresa constancia de que hubo adecuado asesoramiento letrado en la redacción del mismo, debiendo él o los profesionales suscribirlo. Lo mismo que en los de fundaciones, el 195, agregar que deberá constar que hubo adecuado asesoramiento letrado en la redacción del mismo, debiendo él o los profesionales suscribirlo. El artículo 500, partición de comunidades gananciales, cuando la causa de distinción de la comunidad sea distinta de la muerte comprobada o presunta, dada la conflictividad que implica, divorcio, y la necesidad de que cada uno esté debidamente asesorado legalmente para evitar presiones y abusos, es necesaria la intervención judicial. Así que cabría agregar al artículo 500 del anteproyecto el siguiente párrafo, si la causa de distinción de la comunidad comunidad fue distinta de la muerte comprobada presunta, se hará necesariamente por vía de homologación judicial. Pactos de convivencia, para, el artículo 513, para asegurar que no se produzcan las situaciones que prevé el mismo anteproyecto en su artículo 515, que no pueden ser contra, contrarios al orden público ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial, cabría agregar en el al 513 del anteproyecto Inmediatamente luego, cuando dice por escrito y homologación judicialmente. El juez deberá previamente oír por separado a cada parte con asistencia letrada. En cuanto al artículo 1660 de arbitraje, me remito a lo ya expuesto con, por, por los doctores, coincidiendo de que la el árbitro tiene que ser abogado y coincidiendo también en que la federación, como dije recién, está auspiciando una ley de arbitraje, pero en el marco de tribunales arbitrales dentro de los colegios de abogados, como dijo el doctor Nisse. En el artículo 2, 2.296, se refiere a los, a los actos que no implican aceptación de herencia, agregar en el inciso de, o se depositen judicialmente, pues no se justifica que solo se tengan en cuenta el depósito de los fondos en una escribanía, como está redactado el anteproyecto. El artículo 2.302, referido a la cesión de herencia, agregar que se puede hacer por escritura pública o por acta judicial, dado que esta última modalidad es muy frecuente en la práctica tribunalista. El artículo 2373 se debe aclarar expresamente que el perito partidor debe tener el título de abogado, puesto que la partición es un acto jurisdiccional, regido por el Código Civil y ordenamientos procesales. También hacemos hincapié en, el, en los honorarios, como también se, hubo referencia aquí, en el sentido de que el proyectado artículo 1255 consagra el libre juego de la oferta y demanda en materia de honorarios profesionales, lo que atenta contra las leyes de honorarios provinciales que establecen el carácter de orden público de los emolumentos de los abogados. La crítica fundamental de este artículo se centra en que se sigue profundizando la errónea política del 505 del actual, que vulnera abiertamente las autonomías provinciales y violenta normas constitucionales expresas, como lo son el 121 y 122 de la Constitución Nacional. También hemos propiciado eh, la lucha contra las prácticas de leales en el ejercicio de la profesión. Tal como lo proyectara la diputada Parrilli, propiciamos la incorporación de mecanismos tendientes a limitar o cuanto menos dificultar las prácticas de leales, tan frecuentes en materia de daños y perjuicios, a la que comúnmente se dominan caranches. Así, se estima que se debería agregar al 1644 el siguiente párrafo. Toda transacción respecto de la acción civil sobre indemnización del daño causado por un hecho ilícito no se podrá hacer válidamente si no es homologada por el juez que fuere competente, siendo aplicable lo dispuestos en el artículo 1643, aun cuando no hubiere derechos ya litigiosos. El juez podrá disponer todas las medidas que considere convenientes a fin de proteger efectivamente el interés de la víctima, pudiendo hacer comparecer personalmente a los interesados a ratificar la transacción o a brindar las explicaciones que estimaran necesarias aun cuando estos actuaran a través de mandatarios con facultades especiales. El pago de la transacción o sentencia homologatoria se efectivizará mediante giro judicial o depósito bancario a favor de las víctimas o sus derechos habientes, aun en el supuesto de haber otorgado poder. También se hizo hincapié en una crítica a la acción rey persecutoria, ya que, que en este proyecto logran los que los no pudieron, con una ley, que propiciaban en el Senado de modificación de los artículos 1831 y 3955 del Código Civil, en donde se insiste con la intención de quitar el efecto repersecutorio a la acción de reducción que hoy establecen esos artículos y con ello dejarla sin efectividad, permitiendo la impune violación del régimen de legítimas hereditarias y la normativa constitucional que impone la protección integral de la familia. Así, el artículo 2459 establece que, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. Con esta norma se desprotege a la legítima por cuanto mientras está corriendo dicho plazo de prescripción, el heredero forzoso presuntivo no tiene acción para defenderse, la cual recién le nace con la muerte del donante en cuya oportunidad frecuentemente ya habrá operado la prescripción adquisitiva, con lo cual se consuma la lesión a la legítima. Con este mecanismo se violenta el principio jurídico, que el curso de la prescripción nace junto con la acción y se deja iner inerme al heredero leg legitimado. Estas son algunas de las cuestiones, y fundamentalmente las, las primeras, que se han eh, establecido y se han hecho elevar, se elevaron concretamente tanto al Ministerio de Justicia como a la Comisión eh, Reformadora, al doctor Lorenzetti en, de la Corte Suprema, y el compromiso que tenemos es de seguir trabajando tanto con los colegios como con eh, los institutos de estudios legislativos para todos estos aspectos académicos eh, que hacían a la cuestión de sociedades, hay problemáticas también del derecho de familia, problemáticas de los pueblos indígenas, en donde indudablemente eh, quizás también las otras entidades sean invitadas a participar en el, con, en el Congreso de la Nación, pero como un primer documento la Federación va a tener esas posiciones académicas, pero a lo que se quiso hacer hincapié por una cuestión gremial, como les he dicho, es el de la defensa de las incumbencias y el rol fundamental del abogado, porque como dije, es, uno de los, es necesariamente la única persona capacitada para asesorar en derecho, que fue lo que le contesté a la gente que me dijeron, seguro que lo van a hacer, pongámoslo por escrito. Eh, como vemos el desafío no es menor, por el hecho político al que hice mención, eh, pero bueno, tengo un mandato, tenemos un mandato, de los colegios, yo como Presidente de la Federación que cumplir, no me quiero quedar solamente en las ideas y voy a tratar y poner todo mi empeño y lo de los colegios también, comisiones y institutos de estudios legislativos para llevar. Eh, trabajar en tal sentido y llevar para que se pueda ver materializada toda nuestra opinión y nuestra voz como abogados. Y me voy a permitir para finalizar, para reivindicar de alguna manera porque escuché muchas cosas de acá que se dijeron de los abogados, permitirme leer un poema que hizo un amigo nuestro, el doctor Horacio Vero, presidente del Colegio de Abogados de Mercedes, que fue tres, cuatro, durante cuatro años fue secretario de la faca, que dice lo siguiente: Abogado yo soy el abogado, aquel que cada mañana va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese Cristo con carne, el que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara si todo sigue a despacho, el que abre el escritorio buscando ganarse el mango, y el que pelea duro cuando flaquea el trabajo. Yo soy el abogado, tantas veces de pleitero injustamente acusado, al que siempre lo consultan cuando se ven apretados en la calle, en el cine o en la cola del mercado. El que pone sin dobleces su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. Yo soy el abogado, el de cédulas y oficio, a pulmón diligenciado. El que ha de tolerar el sistema colapsado, las nuevas disposiciones de rentas y de catástrofe, los timbrados del registro, el humor del funcionario. Yo soy el abogado. El que, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano. El que sale a Cara Cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprana. El que se muerde los labios porque el testigo ha faltado. El que sufre traquicardia mientras va leyendo el fallo. Del mostrador para acá, del pasillo que declara. El que recorre juzgados durante meses y años. A mucha honra, señor, ese soy yo, el abogado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por, por asistir y esto va a seguir, así que vamos a hacer, tenemos previsto en los próximos meses reiterar este tipo de paneles eh, enfocando algunas temáticas particulares de, de derecho de familia, derecho de sucesorio y bueno, en definitiva tenemos que continuar porque es un trabajo que todos tenemos que estar involucrados. Bueno, que tengan buenos días. Gracias. ya de la a a